Pues eh, dentro de los primeros 10 días ya hemos dicho que va a ser ese cuidado posoperatorio donde el pelo vamos a ver que va a crecer un poco, va a empezar como a crecer para inmediatamente y de una forma progresiva ese pelo implantado va a ir cayendo. De forma que a los dos meses pues prácticamente estamos como antes de operar, es decir, el pelo implantado pues en su gran mayoría ha caído. ¿Volverá a salir cuándo? Pues entre el tercero, cuarto y quinto mes. De hecho, pues siempre revisamos al quinto mes para ver que ese inicio del eh, repoblamiento capilar está ya eh, en marcha, está ya en proceso. Eh, el empujón, ¿no? ¿Cuándo vamos a notar una mayor densidad? Será alrededor de este sexto, séptimo, octavo mes, pero continuará creciendo y el resultado definitivo lo tendríamos al año, a los 12 meses. Cuando hablamos de coronilla siempre solemos esperar un poquito más a estos 14 meses para el resultado de la coronilla.